en marcha de este primer edificio de un grupo administrativo que cuenta de otros dos que corresponden al IPS y a los COR y de esta manera se está dando entonces esta actividad importante. Unos breves comentarios de esto, que es una apuesta en marcha muy importante por las características, por lo que significa descentralizar, dar funcionalidad y condiciones de trabajo de primer nivel, ¿no? Bueno, contento con este edificio del Banco Provincia de Corrientes, que es un nuevo edificio para todos los correntinos y que en este momento estamos pudiendo eh, poner en funcionamiento este edificio. Así que bueno, contento, ¿no? Características especiales de construcción y de lo que significa la eficiencia de esto que se busca hoy de también cuidar el medio ambiente, ¿no? Exactamente, bueno, tiene las características que es un green building, digamos un edificio verde, que, que ahorra energía, que con el paso del tiempo termina siendo tan importante que termina amortizando el valor del edificio en el tiempo por el consumo energético que tiene normas de última generación, que el Banco Provincia viene invirtiendo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que el Banco Provincia no invertía en un edificio de esta manera y volvemos a recuperar un símbolo al Banco Provincia de Corrientes como, como edificio emblema. Así que bueno, contento de poder acompañar esta inversión del Banco Provincia de, de Corrientes, que es el Banco de los Correntinos. Tiene más de 40 sucursales en el interior de la provincia, que tiene su propia red de cajeros automáticos, que es lo más importante, y seguimos creciendo y vamos a hacer una fuerte apuesta para seguir modernizando el banco, para seguir brindando servicios como Banco Provincia de Corrientes, así que contento. Y descentralizando también ¿no? del área más complicada que tiene la ciudad capital. Nosotros en el tiempo también de, de Ricardo habíamos presentado y se presentó como gobierno la descentralización de lo que es el casco histórico de la ciudad de Corrientes y ese casco histórico que hoy lo estamos recuperando también, estamos logrando incorporar. Este edificios pero fuera de la zona céntrica de manera que la ciudad de Corrientes pueda tener mayor circulación y eso para nosotros también es importante porque si no colapsa el centro de Corrientes y para nosotros es realmente muy muy importante tener un centro descongestionado que pueda ser transitado que nosotros preservemos y pongamos en valor todos nuestros edificios históricos también, pero bueno, trabajando intensamente para lograr una ciudad mejor. Cuando se presentó, se hablaba de un proyecto moderno para una ciudad moderna. Bueno, es parte de ello, ¿no? Este es un trabajo que está llevando cerca de tres años y medio de inversión del Banco, y que hoy, hoy llegó el momento de comenzar a, a ocupar. Hoy las, las, las oficinas están ocupadas, estamos mudando lo que es el Tesoro Regional del frente a un colegio, con todo lo que, lo que implicaba, y hoy estamos este, avanzando hacia un convenio de cooperación entre el Banco Central de la República Argentina y el Tesoro. Y lo que es bueno. Vamos, este, Hoy vamos a estar presentando, no vamos a hacer hoy la inauguración, pero estamos presentando un nuevo anfiteatro que va a ser este, Julián Cine, que bueno, que ustedes lo, lo van a ver y que realmente está muy bueno porque es un homenaje a un gran cantautor, a un gran autor, a un gran compositor como lo es este, Julián Cine, que integró este, grupos memorables. ¿no? Este, así que bueno, contento y bueno, también es un homenaje a ¿Dónde Cine. ¿Dónde va a estar emplazado el ¿Cómo? ¿Dónde va a estar emplazado? Está emplazado adentro del edificio, es un lugar para 400 personas que ahora los va, lo van a poder a ver y bueno, va a disfrutar toda la, la, la ciudadanía, los correntinos. Así que bueno, contento también de esto, pero es un esfuerzo de todos los correntinos para los correntinos, con recursos del propio Banco Provincia de Corrientes, que hoy pone a disposición más comodidades para el público y, por supuesto, mejores condiciones de trabajo. ¿La gobernación Gracias. también que se muda de este edificio va a atender aquí al público? Acá se van a mudar eh, la gobernación, parte de oficina de gobernación, IPS, IOSCOR, eh, Telco, va a estar registro de la propiedad inmueble, Catastro, todo en este edificio falta poquito para inaugurar la parte ya del Estado provincial, que son los otros dos cuerpos, pero vamos, vamos a tener este, una importante descentralización de la ciudad y vamos a tener todo lo último en tecnología, que es también poner a disposición de la ciudadanía. ¿Antes de fin de año se mudan? Sí, esto eh, hoy ya está, ya está trabajando el Banco Provincial de Corrientes. El resto de la dependencia, levanta. Ah, no, no, primero. primero tenemos que inaugurar los edificios, falta todavía, y después vamos a ir, eh, progresivamente vamos a ir mudando, pero vamos a hacer otras inauguraciones con las otras partes del cuerpo. Lo que sí es tenemos que comenzar a, a poner en funcionamiento ya esta parte del de, de edificio, que es la parte más avanzada, que es la parte que comenzó primero, y que hoy está lista, así que tenemos que comenzar a ocuparla. Muchas gracias. Gracias. El gobernador de la provincia, entonces, con algunos conceptos previos a lo que es el acto en sí lo que significa en materia de desarrollo en tecnología, esto que busca posicionar a la institución, digamos, en materia de desarrollo de infraestructura, como decimos, que es a la vez amigable, lo que es muy importante con el medio ambiente, decía el Intendente... Decía el Gobernador, que ahora está junto al Intendente, que es un paso importante por lo que significa llevar adelante una descentralización de estas características. ¿no? Hay representantes empresarios que están también sumándose, clientes del banco que han sido invitados a desarrollar y participar de esta, de esta actividad. ...en la esplanada, ya están ubicándose para dar inicio entonces a lo que es esta, esta actividad. Hacemos un breve con el intendente, se trata de un edificio importante que aporta mucho, pero también... ...le da la revalorización de zonas fuera de las cuatro avenidas, ¿no? Sí, sin duda, es, un, es un, una obra, hoy es un, un día especial de fiesta... ...para la ciudad de Corrientes, esto nos pone en la dimensión... ...de las grandes ciudades eh, capitales eh, del país, eh, y son grandes obras... ...que después reitúan solos en, en múltiples cosas, una es lo que vos decís... ...la redistribución de, de las actividades eh, de gobierno, en este caso... ...el gobierno provincial... Este, nosotros Yo ya viví esto con el cardiológico cuando decían el elefante blanco, para qué sirve, mejor trasladar a los pacientes a Buenos Aires y sin embargo es una obra que se pagó sola, hoy está metida en el corazón de los correntinos cómo se va a meter esta obra, que nos pone en la dimensión, como te decía, de las grandes ciudades, porque además de esto vienen los edificios en la costanera sur, eh, cadenas hoteleras importantes y sobre todo nos obligan a elevar la mira y a mirar que podemos, que podemos desarrollarnos, que podemos tener lindas y grandes cosas para la ciudad y para la provincia. ¿Esa activación económica ya se ve en la instalación de nuevos negocios en la zona alrededor del centro administrativo? Implica todo un desarrollo nuevo en esta zona, una descentralización de, del microcentro y la zona histórica que para, para la ciudad eso es muy importante, saben que tenemos acumulada la oficina de gobierno provincial, municipal, las legislaturas... Lo de los pequeños comercios que están alrededor. Sin ninguna duda que se van a reactivar, sin ninguna duda. ¿Qué va a pasar en Santa Catarina, que es otro pueblo de desarrollo? Nosotros, bueno, aspiramos como sueño a, a trasladar en algún momento el Palacio Municipal, sus dependencias, tenemos ya asignada una zona cívica y aspiramos la gran descentralización del municipio en algún momento, uno de nuestros grandes sueños. El Intendente de la Ciudad de Corrientes también en lo que significa el, el desarrollo que se está haciendo de esta actividad, de la que ya va a participar en instantes el Gobernador de la provincia. En lo que significa, bueno, invitan ya a ubicarse a las autoridades el, en el estrado que se ha montado, un escenario posicionado en una de las esquinas donde está el acceso principal al banco de corrientes. Estamos a unos 300, 400 metros de lo que es Costanera Sur, una zona que ha visto un mejoramiento también en todo lo que es la traza urbana, recuperación de la ex vía, en completo todo el trazado desde calle Maipú hasta la plazoleta Belgrano, que es la que está en el acceso mismo a la rampa que conduce digamos, al, al puente general Belgrano. Ha sido un avance importante entonces para toda esta zona, que se suma, lo que decía el gobernador de la provincia, la posibilidad de contar con una mejora en la transitabilidad del casco histórico, ya que esta es la primera etapa en lo que hace a esta zona administrativa, vendrá después los otros edificios que corresponden ya a la administración provincial, IPS y Oscor, y todas las otras áreas de gobierno que mencionó el gobernador de la provincia, se estarán ubicando en esta zona, ganando así, una mejora en los espacios de trabajo para el personal en las distintas áreas, y una funcionalidad particular para el desarrollo de las distintas actividades. Cuenta con estacionamientos, con espacios para la espera, una estrategia de construcción de tecnología conocida como edificio verde, que consta con cuidado del medio ambiente desde el momento mismo en que comienza la obra. ...hasta la puesta en marcha y el funcionamiento posterior. Y que llevó varios años de, de construcción. Y que ahora entonces el Banco de Corrientes va a tener como sede central... ...este nuevo edificio. Ya están ubicados y va a comenzar entonces este acto de manera formal. Buenas tardes a todos. Inauguración de la nueva sede del Banco de Corrientes, Sociedad Anónima, en este complejo administrativo provincial. Se encuentran presentes el señor Gobernador de la provincia, doctor Gustavo Valdés, el señor Intendente de la Ciudad de Corrientes, doctor Eduardo tazano el señor Vicepresidente primero del Senado, doctor David Dos Santos. El señor Presidente del Banco de Corrientes, Doctor Alejandro Abraham. La señora Vicepresidente del Banco, Contadora Laura Esprovieri, El señor Director del Banco, Contador Roberto de Monte. El señor Presidente de la Cámara de Diputados, Doctor Pedro Casani. El señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Doctor Eduardo Rey Vázquez. Señores Ministros del Poder Ejecutivo Provincial y Judicial. Señores legisladores nacionales y provinciales, señores intendentes de municipalidades del interior provincial, señores secretarios y subsecretarios del Gobierno provincial y municipal, señor viceintendente municipal, señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, señores concejales, autoridades, representantes y referentes de APIC, Federación Económica de Corrientes, Federación Empresarial de Corrientes, Cámara de la Construcción, entre otras, señores empresarios, personal y colaboradores del Banco de Corrientes, familiares del padre Julián Cini, demás autoridades, vecinos, señoras y señores. Detalle de la obra, construcción complejo administrativo. El proyecto se desarrolló en un predio comprendido entre las calles ex vías del ferrocarril Doctor Piragini Niveiro, Valle y Benjamín de la Vega, en un área con gran potencial para el crecimiento urbano del entorno. La implementación del proyecto del centro administrativo, cuyo fin será alojar las instalaciones de dos reparticiones públicas, los edificios del IPS y el IOSCOR, y además la sede del Banco de la Provincia en la ciudad de Corrientes. Con una apertura hacia la calle Exvía, volcando sobre esta los ingresos peatonales a las distintas reparticiones, sobre la calle de La Vega el ingreso al Auditorio Bar y sobre la calle La Valle el ingreso del personal y los accesos vehiculares. En el subsuelo se instaló el Tesoro Regional y Provincial, cumpliendo con las normativas del Banco Central en cuanto a seguridad y tecnología, en la planta baja zonas de cajas de atención al público, acceso a auditorio y una dársena para carga y descarga de caudales. Primero y segundo piso, a auditorio y estacionamientos, y a partir de allí, las plantas libres de oficinas desde el tercer al décimo piso. Para el auditorio, Julián Cini, cura chamamecero, se construyó un acceso independiente, escalera y tres ascensores de uso exclusivo, el auditorio cuenta con 405 butacas de alta prestación, alfombras y revestimientos acústicos especiales, sala de control luminotécnico y transmisión de video en directo. Además, acústica proyectada y controlada por los asesores Teatro Colón Ingeniero Vaso y Sánchez Quintana. En lo que refiere a la imagen arquitectónica, se propuso la utilización del lenguaje moderno, de vanguardia, utilizando para ello grandes superficies acristaladas con control UV y un tratamiento a manera de quiebra vista que unifica el basamento del banco con el de los otros edificios. Todos los elementos del edificio han sido controlados y comprobados con el seguimiento de las normas LED. A continuación, será la bendición de las nuevas instalaciones del Banco de Corrientes a cargo del padre Raúl Alcorta. Vamos a proceder a la bendición del nuevo edificio del Banco de Corrientes y lo hacemos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a ponerse de pie. Queridos hermanos, Dios que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos esté ahora y siempre con todos ustedes dios padre nos ha presentado a su hijo jesucristo que puso de manifiesto la gran dignidad del trabajo cuando Él mismo la palabra de dios hecha carne quiso trabajar humildemente con sus propias manos y ser llamado hijo del carpintero convirtiendo así el trabajo humano en fuente de bendición el hombre con todos sus trabajos tan diversos colabora en la obra creadora de dios en la medida en que realice su tarea con fidelidad, busque que el fruto de sus esfuerzos redunde en el bien común y se preocupe de ayudar comprometidamente a los hermanos que tienen menos posibilidades iniciales. Alabemos entonces a Dios y pidámosle que derrame su bendición sobre todos los que desempeñen sus tareas en adelante en este lugar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, con gozo y alegría en el corazón vamos a proceder a bendecir estas nuevas instalaciones en las que van a desempeñar sus tareas tantos hermanos nuestros que en su tarea cotidiana buscan perfeccionar la obra creadora de Dios. Dirijamos. Con confianza de hijos, nuestra oración al Padre que siempre está atento a nuestras necesidades y digamos juntos, escúchanos Señor que confiamos en ti, escúchanos Señor que confiamos en ti. Para que podamos encontrarte en los hermanos que están cerca, oremos. Escúchanos Señor que confiamos en ti. Para que seamos verdaderamente justos y superemos la justicia con la caridad, oremos. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que nos cuidemos de toda avaricia, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que nos mostremos siempre generosos con los más necesitados, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por último, para que sepamos ponernos siempre al servicio de los hermanos, en el ejercicio y el servicio del bien común, oremos.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 Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendice, Señor, y santifica este nuevo edificio que bendecimos en tu nombre y a todos los que con ellos van a llevar el sustento a sus hogares, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, Dios Padre que nos ha presentado a su Hijo Unigénito, y en el designio de su providencia perfeccionas con sus bendiciones las actividades de los hombres, bendice y santifica con tu santo poder este lugar y a estos hijos tuyos. Y a los que en él trabajen, que la tarea que aquí se realice tenga siempre como ideal las exigencias del bien común y las reglas de la justicia social, que el recto uso de los bienes temporales lleguen un día a participar de los bienes eternos que tu Hijo Jesucristo conquistó para nosotros, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que Dios, Padre de bondad, derrame su bendición sobre todos los que entren, trabajen y se encuentren de manera habitual en este lugar. Amén. Y descienda sobre todos ustedes, sobre sus sueños y proyectos, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de esta bendición nos quedamos serenos y en paz. Demos gracias a Dios. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras del arquitecto Alfonso Asencio Albino, director de arquitectura, quien dará una explicación de la obra. Señor Gobernador, Doctor Gustavo Adolfo Valdés, Señor Presidente del Banco de Corrientes, Doctor Alejandro Abraham, directores del Banco, funcionarios nacionales y provinciales, intendentes, viceconcejales, personal del Banco y público en general. Muy buenas noches. Han pasado tres años desde que iniciamos esta gran obra, tres años de trabajo duro y en pandemia aún más. Tres años donde un equipo de trabajo de más de mil personas se pusieron la camiseta para lograr el objetivo, finalizar esta obra. Aquí mi reconocimiento al gran equipo de Panedile, liderado por el arquitecto Gala y el arquitecto de Jerónimo. Tres años de trabajo constante con el equipo técnico del banco, donde primó el diálogo para lograr el mejor edificio posible. Quiero resaltar el diseño arquitectónico del proyecto, logrado por la fusión de los estudios CESARC y Buri-Meyer de Corrientes, es un edificio moderno y sustentable, acorde con los nuevos tiempos tecnológicos y al cuidado del medio ambiente. La construcción se destaca por sus materiales nobles, las fachadas de piel de vidrio con doble vidriado hermético, pisos graníticos, alfombras modulares, paneles acústicos, el uso de la madera en el interiorismo, sillas ergonométricas y un controlador del edificio automatizado que garantiza un ahorro energético superior al 35%. Este ahorro de energía bajará significativamente el costo de mantenimiento para el banco. Este es un edificio proyectado y ejecutado para los próximos 50 años. El edificio es dinámico, por ejemplo, cuenta con pisos técnicos que permiten la reubicación rápida, la reubicación rápida según las necesidades que vayan surgiendo del banco. Este complejo genera un antes y un después para el personal del banco, será una nueva forma de trabajo, amigable con el medio ambiente, sustentable y sobre todo cuidando al personal que trabaja aquí. Todos los trabajadores del banco y los ciudadanos que lo visiten van a tener luz natural y vistas abiertas al exterior. Aire acondicionado y renovación de aire. Hemos dejado tomas para autos eléctricos, sectores pensados para la separación de residuos, el uso de reciclaje de agua de condensado de aire acondicionado, hemos generado uno de los edificios inteligentes más importantes del norte argentino. Estoy seguro que este es el primer paso y luego vendrán nuevos proyectos arquitectónicos para la provincia de Corrientes y sus ciudadanos. Muchas gracias al Banco de Corrientes y a la provincia de Corrientes y estaremos dispuestos a seguir trabajando cuando así lo requieran. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del señor Presidente del Banco de Corrientes, Doctor Alejandro Abraham. Señor Gobernador de la Provincia, Doctor Gustavo Valdés, Señor Vicegobernador señor Presidente de la Cámara de Diputados, señor Intendente Municipal, señores directores y síndicos del Banco de Corrientes, señores ministros, legisladores, clientes, gerentes, amigos, funcionarios, legisladores nacionales y provinciales, público en general. Estoy feliz de tener vuestra presencia y acompañamiento en este día. Y en nombre del directorio del Banco de Corrientes, los saludo y le doy la bienvenida. Quisiera leerles unas palabras seguidamente para no omitir los detalles que la emoción puede alterar. Y en ese sentido, iniciaré expresando una profunda gratitud a título personal y en representación de quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos del Banco de Corrientes, destacando que los logros que hemos conseguido son producto de un trabajo en equipo. Y este equipo está conformado por cientos de personas que honran a esta institución, desde su lugar de trabajo, de manera silenciosa, pero con responsabilidad, talento y compromiso. Cada uno de los colaboradores de la entidad en cada sucursal y oficina es parte activa de los logros que alcanzamos como empresa. A todos ellos, muchas gracias. También debo poner en relieve el respaldo del gobierno provincial en la figura del señor gobernador, doctor Gustavo Valdés, que ha sido vital para motorizar este proyecto, y es justo valorarlo en toda su dimensión, demostrando sus cualidades de liderazgo que marcan una época. Muchas gracias, señor Gobernador. Pero nada de lo ocurrido hubiera también sido posible sin el incondicional apoyo de los correntinos, de nuestros clientes que han creído férreamente en cada propuesta de valor que le hemos planteado, en cada producto que hemos diseñado y en cada solución financiera que hemos intentado ofrecerles. Recientemente, en el año 2000, celebramos el 70 aniversario de nuestra institución que tiene una rica historia de transformaciones y crecimientos, hasta su actual configuración que representa un total del más del 95% del paquete accionario en poder del Estado provincial. En ese devenir, no exento de vicisitudes, se fue definiendo un perfil de carácter, de prestigio, donde resalta el profesionalismo de su dirigencia la prolijidad de su gestión y una articulación de la entidad con implementación de políticas públicas exitosas. Se fue gestando la idea, el sueño, el objetivo de contar con un edificio con todas las características de un primer mundo. Eso y otros innumerables factores nos convocan a inaugurar el del día de hoy este nuevo edificio del banco, sede en la que se desarrollarán la totalidad de las actividades de la organización, lo que marca un hito histórico y un punto de inflexión de cara al futuro. A riesgo de incurrir en redundancia, quiero destacar que este es un edificio de avanzada de casi 12.000 metros cuadrados cubiertos, inteligente y con tecnología única en la región, equipamiento de BMS que maneja iluminación, acondicionador de aire, presión, estado de las cañerías de agua, identificación de falla y lectura por sensores, riego en las terrazas del tercero y décimo piso y cumple con las normas LID que es el estándar internacional más alto que certifican los edificios ambientalmente amigables. Al ser autosustentable, recicla el agua, utiliza la energía solar. Se han incorporado también dos grupos electrógenos que permiten la alimentación interrumpida de la energía eléctrica en todo el edificio, además de ofrecer conectividad integral a través de su red interna. En su interior... Posee un auditorio para albergar a 450, 405 personas sentadas con equipamiento tecnológico, audiovisual y de sonido de última generación. Contará además con 12 cajeros automáticos, de los cuales 5 son inteligentes, lo que implicará que pueden hacer en ellos las operaciones bancarias, incluidos depósitos sin sobre. La bóveda del banco y el Tesoro Regional correspondiente al Banco Central de la República Argentina, anteriormente que estaban disponibles en 9 de julio y La Rioja, también empezarán y se emplazarán en el subsuelo de este edificio. El World Café, disponible en la planta baja del edificio donde destaca una franquicia otorgada en esta oportunidad a la firma Bonafide, cuenta con una terraza al aire libre, servicio de Wi-Fi y sectores planificados para atención por los oficiales de negocios a los clientes en un ambiente totalmente distendido. El edificio del banco forma parte integral de un complejo del nuevo centro administrativo, emplazado en un punto neural de la ciudad, conjuntamente a la Administración Central del Gobierno de la Provincia, el IPS, el IOSCOR, Catastro, el Registro de la Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas y Telco, lo que ha implicado un enorme esfuerzo de inversión por parte del Gobierno Provincial. En este punto quiero también agradecer el nivel de trabajo sólido e impecable de la empresa constructora que tuvo, sin ninguna duda, a la altura de las circunstancias. El meticuloso proceso de planificación estratégica arroja este resultado de inobjetable calidad, marcando un rumbo de modernidad y armonía urbanística, convocando, como dicen, al asombro y a la admiración. Pero esta administración representa, sin ninguna duda, un baluarte para los objetivos de gestión, un correcto abordaje de fortalecimiento institucional que indudablemente se inscribirá en los anales del progreso de nuestra provincia. Y desde este nuevo edificio vamos a seguir haciendo lo que mejor hacemos, Financiar los sueños de los correntinos, bancarizarlos para que accedan a los beneficios de la modernidad y ser una herramienta para potenciar el futuro de nuestra provincia. Como decimos siempre, somos el banco de los correntinos, el banco de todos los correntinos y a eso nos debemos. Les transmito, para terminar la enorme emoción, el orgullo, la satisfacción del propósito cumplido que implica dejar oficialmente inaugurada esta construcción moderna y de vanguardia para el sistema financiero nacional. Nuestra vida transcurre muchas veces entre delicados equilibrios hacia momentos de realización, como este en la mía, y porque en mi experiencia es un encumbramiento. Cierro con un profundo agradecimiento a Graciela, mi esposa, pilar de mi familia y espejo de un modelo virtuoso. Cumplimos un sueño. Bienvenidos a nuestra casa. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Palabras del señor Intendente de la Ciudad de Corrientes, Doctor Eduardo Tassano. Bueno, buenas noches, señor Gobernador, Doctor Valdés, Gracias. señor Vicegobernador, señor Presidente de la Cámara de Diputados, señor Presidente Superior Tribunal de Justicia, legisladores nacionales, legisladores provinciales, autoridades del banco, señor Presidente, doctor Abraham y el directorio, señor Viceintendente, amigo Viceintendente, amigos del Gabinete Provincial y Municipal, presidentes de entidades y organizaciones, Voy a ser muy breve, se explicaron las características de este edificio, pero solamente quiero resaltar eh, el día de júbilo que significa para la ciudad de Corrientes. Este edificio no es ni más ni menos el resultado de pensar en grande, de pensar hacia el futuro. Esto yo lo viví personalmente con el Instituto de Cardiología, cuando nos preguntaban qué es lo que queríamos hacer y hacia dónde queríamos llegar. Y después de muchos años, eso fue una escuela, una escuela de educación, no solo para la salud, que generó mucho impacto en la salud pública, sobre todo en la provincia de Corrientes, que hoy podemos decir que somos líderes en la salud pública en el norte argentino. Y esto va de la mano con lo que nos propusimos con el gobernador hace tres años, la transformación y el progreso constante de la ciudad de Corrientes, que se ve en lo vial, que se ve en lo lumínico, que se ve en lo hídrico, que se ven ve los parques y paseos de toda la ciudad. La capital dejó de ser un sitio de disputas políticas y pasó a ser un centro de realizaciones. Y hoy tenemos la felicidad de ver este edificio que se inaugura esta etapa, y que sin ninguna duda es poner a la capital de Corrientes en la liga de las grandes ciudades, en la liga de las grandes capitales de la República Argentina. Significa un edificio, el comienzo de una era de edificios modernos, sustentables, inteligentes, cosas que de acá no se hablaba o no se veía y que pensábamos que eran distantes. Ahora lo tenemos acá en Corrientes. Y esa es la forma, esa es la forma, el Estado con la decisión del gobernador, del gobierno provincial, promoviendo el desarrollo, como hoy dijeron, este edificio para los próximos 50 años. Eso es lo que necesitamos, ponernos a jugar en esas ligas, impulsar el desarrollo de Corrientes, dar el ejemplo y seguir trabajando juntos. Felicitaciones al gobierno provincial, a las autoridades del banco, a la empresa constructora, a todos los que hicieron esto esta joya que nos pone en la primera línea nacional. Muchas gracias. Seguidamente se procederá a la proyección de un video institucional del Banco de Corrientes. Hace un tiempo, en el Banco de Corrientes... Nos fijamos un objetivo ambicioso, festejar nuestros 70 años en una casa nueva. Soñamos con un edificio más amplio, más moderno, pensado para el siglo XXI. En estos años, el banco ha tenido un crecimiento sostenido. Somos el único banco con presencia en toda la provincia a través de 47 centros de atención y 5 bancos móviles. Pero nuestra casa central nos había quedado chica y era hora de mudarnos para seguir creciendo. Para nuestro nuevo emplazamiento, elegimos un punto neural de la ciudad. Estaremos rodeados de buenos vecinos. La Administración Central de Gobierno de la provincia, el IPS, el IOSCOR, Catastro, el Registro Público de la Propiedad e Inmueble, Personería Jurídica y Telco. Juntos, construimos los edificios más modernos de toda la región, ecológicamente sustentables, que cumplen con las normas LEED, el estándar internacional más alto que certifica los edificios ambientalmente amigables. Más de 12.000 metros cuadrados, espacios verdes en terrazas, el edificio cuenta con un sistema BMS de administración y control inteligente de iluminación, refrigeración, Calefacción y suministro de agua, lo que optimiza la eficiencia energética y calidad ambiental interior, haciendo un uso responsable de estos elementos. La nueva zona de atención contará con 12 cajeros automáticos, 5 de ellos inteligentes, lo que permite hacer todas las operaciones bancarias, incluidos depósitos sin sobre. Asimismo, la planta baja estará dedicada a la atención al público y la atención comercial. El World Café. Disponible en la planta baja, cuenta con una terraza al aire libre, servicio de wifi gratuito y sectores para que los oficiales de negocios atiendan a los clientes en un ámbito relajado. El edificio también cuenta con un auditorio de última generación, con capacidad para 400 espectadores, con conexiones multimedia y un sistema acústico sin precedentes en la provincia. Dejamos el centro para contribuir a descongestionarlo. Nos mudamos al barrio y sabemos que eso también va a impulsar el crecimiento de los vecinos de la zona. Creamos un ambiente de trabajo inspirador. Pensamos en el confort de nuestros empleados y en el de los clientes. Como en todo lo que hacemos, incorporamos tecnología. Y desde el nuevo edificio, vamos a seguir haciendo lo que mejor hacemos.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 Escucharemos a continuación las palabras del señor gobernador de la provincia. Habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés. Señor intendente de la ciudad de Corrientes, señor Vicegobernador de la Provincia, señor Vicepresidente primero del Senado, señor Presidente de la Cámara de Diputados, señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, señor Presidente del Banco Provincia de Corrientes, señores Ministros del Poder Ejecutivo Provincial y del Poder Judicial, señores legisladores nacionales que nos están acompañando, señores legisladores provinciales que nos acompañan, señores intendentes de los municipios del interior provincial, muchas gracias por estar presentes hoy y acompañarnos en esta inauguración, señores representantes de entidades intermedias, a todas las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal, señor cura párroco, a todos los vecinos de la ciudad de Corrientes que hoy nos están acompañando por las transmisiones de Facebook y transmisiones online y en directo, a todos, muy buenas noches. En primer lugar, quiero decirles al Banco Provincia de Corrientes Felicitaciones por la nueva casa, esta es una obra que va a perdurar en el tiempo, así que, felicitaciones. Por otro lado, quiero agradecer a todos los trabajadores de Corrientes que hicieron posible la construcción de esta gran obra. Hemos compartido muchos momentos, hemos disfrutado de un trabajo realmente increíble. Así que para todos los trabajadores, para la UOCRA, muchísimas gracias por esta enorme obra que hoy nos están dejando. Gracias también a la tecnología que trajo arquitectónica, que trajo la empresa Panedile, con subcontratistas locales que permitieron este desarrollo. Por otro lado, creo que hacía mucho tiempo que no teníamos una inversión tan importante de nuestro Banco Provincia de Corrientes en una nueva casa, y era necesario que el Banco Provincia de Corrientes siga invirtiendo para que siga progresando en un mundo moderno, en un mundo donde hoy se hablan de monedas virtuales, de billeteras virtuales, donde se habla de comodidad, donde se habla de tecnología, donde tenemos que avanzar hacia cajeros automáticos que permitan visualizar e identificar cuál es la persona para que las transacciones comerciales cada día sean más seguras. Que nosotros como entidad de Banco Provincia de Corrientes tenemos que brindar a nuestros usuarios una mejor calidad de servicios, que tenemos que seguir esforzándonos para que aquellos que confían en el Banco Provincia de Corrientes puedan tener mejor infraestructura, para que nuestros empresarios correntinos sigan confiando en el Banco Provincia de Corrientes, para que los trabajadores del Estado puedan tener un mejor confort al venir a recibir de los servicios de nuestro banco, para que los trabajadores bancarios tengan mejores condiciones de trabajo, para que, en definitiva, nuestro banco comience a cobrar mayor potencia, no solamente en Corrientes, sino también en la región. El Banco Provincia de Corrientes ha demostrado ser una herramienta eficaz y eficiente sobre todo en estos últimos tiempos, donde fue necesario estar en todos los puntos de nuestra provincia. No había posibilidad de trasladarse y el Banco Provincia de Corrientes seguía distribuyendo recursos y llegaron a todos los correntinos y fue una herramienta eficaz y eficiente. Fueron muchos años de trabajo, y digo años, de trabajo. Esta obra ha comenzado y se dio el puntapié inicial con Ricardo Colombi como gobernador. A mí me tocó terminar esta obra que realmente ustedes la pueden ver, es una obra de última generación y que hoy podemos disfrutar de esta gran obra. Pero no es la única obra que vamos a estar haciendo para los correntinos. Necesitamos que el Estado de Corrientes también se modernice, que avance y que salgamos de la vieja arquitectura que tenían nuestra administración pública. Oficinas del IPS con edificios prestados o del IOSCOR con edificios prestados o Catastro, que teníamos una gran falencia, que necesitamos avanzar hacia la modernidad, o el registro de la propiedad inmueble donde seguramente iremos avanzando en la eficiencia de nuestra administración pública para poner a disposición de los vecinos. O incorporar oficinas del gobierno provincial como los vamos a hacer acá, oficinas del gobierno, de la Secretaría General, y que nosotros podamos avanzar hacia una administración más eficiente. Sé que es grande la inversión, sé que tenemos que seguir trabajando en toda la administración pública provincial, dotándole de tecnología, de modernización. Únicamente, si avanzamos con mejores servicios, lo vamos a poder hacer, entre todos, más eficiente para los correntinos. Por otro lado, hoy estamos inaugurando la oficina del banco. Pronto vamos a estar terminando, si Dios quiere, en dos o tres meses, el resto de los edificios que también vamos a estar inaugurando. Y especialmente quiero hacer una parte para la inauguración específica de lo que va a ser el anfiteatro que va a ser y que le pusimos en homenaje a ese artista, a ese padre chamamecero que fue Julián Cini Creo que es un merecido homenaje, que nosotros impongamos el nombre, pero también es merecido que nosotros tengamos una parte para rendirle homenaje a todo lo que ha aportado a esta cultura correntina, en definitiva al chamamé que es hoy patrimonio de la humanidad. Tenemos mucho por hacer, mucho por trabajar, únicamente con esfuerzo, con trabajo, con compromiso, con dedicación, se logran las grandes metas. Así que felicitaciones a todos los que hicieron posible esta gran obra y a los correntinos a disfrutar de nuestro banco, el Banco de los Correntinos, el Banco Provincia de Corrientes. Felicitaciones y dejamos inaugurado esta gran obra para todos los correntinos. Muchas gracias. Invitamos al señor Gobernador, al señor Presidente del Banco y autoridades que lo acompañan a realizar el corte de cinta hacia recorrida por la planta baja, también el descubrimiento de placa imposición del nombre del Salón Auditorio Julián Cini del nuevo Banco de Corrientes. A los presentes los invitamos a permanecer en sus lugares para compartir dicho momento por la pantalla. Tengan en cuenta que la situación de la pandemia que atraviesa el mundo y nuestra provincia no es ajena, así que debemos extremar los cuidados y distanciamiento social. Repito, a las demás autoridades a permanecer aquí en sus lugares, acompañarnos para compartir por la pantalla tanto lo que concierne al descubrimiento de placas como al corte de cintas. Primeramente, como es habitual, corte de cintas a cargo del Gobernador, autoridades del Banco. Bueno, posteriormente, también el descubrimiento de placa. Este edificio contiene lo que será la nueva sede del banco. Este es el hall central en la planta baja. Está El gobernador, junto con legisladores nacionales, el intendente, autoridades del banco, de la empresa constructora. Todo lo que significa entonces poner en marcha esta instancia de lo que es el desarrollo... ...de la actividad del Banco de Corrientes.